La actividad central de la cooperativa es la producción del queso mozzarella. Es una fábrica recuperada que comenzó a producir en el año 57. En el 2008 conformamos una nueva cooperativa. Eh, seguimos con la producción de queso mozzarella, pero le agregamos ahora la apertura de locales. Y la producción de otros quesos, como el queso cremoso, el queso tivo, el dulce de leche... Y hoy tenemos clientes que van desde Miso, de Pilar, hasta Rosario y ahora estamos llegando a Santa Fe. Y nosotros hoy cuando tenemos que llevar en mil kilos, por ejemplo, tenemos que contratar un flete. Este camión que nos permitió comprar con el subsidio de Linares, nos va a permitir ahorrar eso, que es muchísima plata por semana y poder eh, tener un servicio mejor. Eh, ser cooperativista es lo mejor, donde vos podés eh, discutir el destino de tu trabajo, dónde van las riquezas, cómo se distribuyen.